Una satisfacción enorme para mí, como alcalde, en nombre de todos los vecinos y, y vecinas eh, de toda a corporación, pues por a disposición estas obras de mejora, de eh, urbanización e humanización de este entorno emblemático eh, Donoso Concello. Nos tenemos un enorme compromiso con mejorar. Las infraestructuras provinciales, un modelo que piensan las personas. Los vehículos son importantes, pero a toda hora ocupaban todo. Todas las vías eran deles y e las personas no teníamos espacios. Espacio público para toparnos, para que se pudieran hacer actividades, para poder caminar con seguridad, para tener también infraestructuras con una estética mucho más caída y e que además ponen valor muchas veces, edificaciones, equipamientos, dotaciones, como ocurre con esta infraestructura. Yo ¿no? quiero desde aquí agradecer mucho el trabajo de todos los técnicos de la Diputación, de la empresa que acometió las obras y e muy especialmente a gran colaboración de todos los vecinos y e vecinas de la estación. Argo un concello precioso, este entorno es un entorno realmente muy salientable y e yo creo que merecía una actuación también estéticamente pues que respondera a este entorno tan hermoso que te des.